¡Acción! A ver... Algo sobre la naturaleza... Un bosque... La lluvia... Un arco iris... Un animal con el que podemos analizar la miseria humana... Un perro... Un oso... Un león... Una persona que fuera como una especie de arquetipo, con nombre vinculado con algo Juan Pueblo Pedro Represión uh, Luis Trabajador The, um, ¿Qué puedo usar vez de Baby? Nenas ¿Qué rima con Cruz Luz? Te voy a citar una serie importante que no sea de, de Latinoamérica, Madrid París, puede ser New York, mm, ahí está. algún yeah. Si el verdadero nombre de Tuki es Mauro Lombardo, el de Tini es él. Si se juntaron Lali Espósito y su Estéreo, serían Lali Estéreo, Soda, espósito. Para algunos, el mejor músico de rock de la Argentina es Charlie. ¿Y García? Su a Me encanta cantarte. un canal de donde podrás roger. Dando un álbum. Y bajo en A compartir. Yeah. Piti, piti, piti, piti, piti, mi amor. Regálame tu ternura. Ay, Dios. Veamos otra. Este sábado a la noche te paso a buscar a bailar el guaduado. Todo el tiempo guaduado para re relajar. Charlie García. Chipi, chipi, chipi, chipi, chipi, bom, bom. Chipi, chipi, bom, bom. Ay, por Dios. La música del pasado es un desastre Vamos a, a algo actual que por favor me salve Aquí llegó la triple T Tini, Tini, Tini ¿Cómo convertirse en un reggaetonero? Usar el sol Ponerse un apodo diminutivo Juli, con una letra preferiblemente, Juli B. Eh, Hablar como si fueras un puertorriqueño exiliado a Estados Unidos, cambiando una L en vez de la R. O sea, decir, voy a cantar, te quiero mucho. Y ponerse un tatuaje, preferiblemente, de un corazón negro. Oh, bueno, me pose con la Últimamente encontré una música fascinante que quería compartir que contiene eh, elementos eclécticos, cierto minimalismo que nos puede recordar al último Prince o incluso elementos del Kobuku japonés, más eh, algún brutalismo y esa obsesión en el leitmotiv el poético sobre una obsesión de tipo amorosa la tu coco.